Amado, Carolina, Francia, todo el equipo de producción y gracias a usted que está ahí viendo. Miren, quiero iniciar eh, con precisamente con ese tema de lo sucedido ayer eh, con eh, los miembros, los jóvenes que trabajan en páginas eh, de internet, los que están haciendo las transmisiones en vivo eh, del toque de queda y algunos comunicadores que tuvieron en una reunión ...con el Ministerio de Salud Pública... ...aquí en la provincia de Duarte... ...con sus representantes... ...miren, lo primero es... ...si hay un comunicador que ha defendido... ...fervientemente a estos muchachos... ...que aunque no son periodistas... ...y no están a veces en, dentro de un gremio... ...hacen un trabajo importante... ...he sido yo... ...ahora bien, así como he defendido el derecho... ...que ellos tienen a trabajar... Eh, de, ...y a informar... ...así con ese mismo... ...verdad... Eh, ...ánimo con el que lo he defendido... Con ese mismo ánimo hoy debo llamarle la atención. El respeto debe primar siempre. Y la actitud observada ayer específicamente por los miembros, eh, eh, no todos, una parte de los miembros de, de la prensa que estaban ahí fue una actitud irrespetuosa hacia, primero, las personas que estaban ahí en, esa, en ese encuentro, Segundo, hacia la persona de Luis Rosario Socias. Y tercero, hacia la persona, hacia el funcionario, hacia la autoridad pública, que es la que está ostentando en este momento Luis Rosario Socias como director provincial Duarte de Salud Pública. Vi que le llamaron rastrero, que le llamaron sinvergüenza, vi que lo señalaron, vi que lo tutearon, Atención a mis amigos, eh, Segundo, eh, sí. atención a mi amigo eh, Keki Vargas, atención a mi amigo Filo, el respeto debe primar siempre. Y, y a veces el poder que te da un medio de comunicación, el rating que te da un medio de comunicación no te sirve de sustento para tú agredir y ofender a nadie. De manera que deben rectificar esa acción, esa actitud que ustedes asumieron ayer de irrespeto, deben rectificarla y pedirle excusa al director provincial de salud, porque es innecesaria esa conducta que ustedes exhibieron y yo la reprocho responsablemente. Eh, Independientemente de todo, eh, debe manejarse dentro de la prudencia, dentro de los límites del respeto, sin llegar a esos niveles de chabacanería y, y que, que se observaron ayer ahí. Por otro lado, miren, con relación a la audiencia que, que se conoció, ¿verdad?, sobre la medida de coerción de los imputados del caso Antipulpo. Yo quiero, como lo hacía esta mañana, expresar mi punto de vista, pero desde el punto de vista desde el enfoque técnico del derecho. Técnico del derecho de, desde la poca experiencia que yo puedo tener, ¿verdad? Y para eso tendríamos nosotros que remontarnos eh, a lo que tiene que ver con la historia del derecho penal. El derecho penal ha venido evolucionando, ¿verdad?, desde el principio, aquello con la venganza privada, cuando no había leyes. Y entonces era un grupo verdad, que decía, eh, tomaba decisiones sin leyes. Luego viene, viene el, el, el, la, la ley de Talión, el código Hammurabi, y fue cambiando todo. Hasta llegar a lo que hoy tenemos. Dentro de lo que tiene que ver con la norma. Pero así también con el procedimiento, ¿Mm? el sistema acusatorio, el sistema inquisidor, el sistema mixto, el acusador, hasta lo que tenemos hoy. Pero igual de lo que tiene que ver con la teoría del delito, el causalismo que, de, que planteaba, ¿verdad? Fran von de aquel entonces, que... La causa y el efecto. Es decir, si tú le diste una galleta a una persona, esa persona se fue al hospital eh, porque le dolió el golpe que le diste y en el camino lo atropelló un, un, un camión y se murió. Tú eres la, el causante de la muerte porque le diste la galleta porque fue la causa principal. Luego entonces viene... De ahí se desprendieron muchísimas teorías, la teoría de la equivalencia de las condiciones, de la adecuación social, de la imputación objetiva, el finalismo entonces, que viene Wesley y dice, no, es que tuvo que haber una intención dirigida a la muerte, si no hubo una intención dirigida a la muerte entonces no puede ser causante. Y no base, puede ser penal. Y básicamente planteaba el resultado. Este es el si, resultado. Si yo, si yo esperaba ese resultado y lo obtuve, entonces yo soy culpable. Exactamente. Y, entonces, y, tú al, y desde allí eres finalista. Fíjense ustedes, si qué cambio, fíjense ustedes qué cambio hubo ahí entre la causa y el final. Oye. Pero entonces, luego viene el funcionalismo. Aquí ya entra gunther Jacob y Klaus Rosin que le dicen, ah, sí. Pero entonces, tenemos que ver cuál es el rol que esa persona desempeña en la sociedad. Mucho más importante todavía. ¿Por qué yo digo todo esto? Porque eso que hemos venido teniendo durante la evolución del derecho penal, si nosotros no lo aplicamos en la realidad de qué nos sirve, vamos a volver atrás. ¿Por qué digo esto? Porque ayer el juez, y yo lo digo con toda la responsabilidad que me caracteriza, cometió muchos errores y violó preceptos constitucionales y legales de la República Dominicana. Y lo voy a citar. Primero, el juez permitió, como lo decía esta mañana, un juicio de fondo dentro de una audiencia de, ¿verdad? de medida de coerción. Primer error del juez. Sí. Segundo, se apartó totalmente, y me excusan que lo estoy leyendo porque lo escribo, de los preceptos legales constitucionales vigentes en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque trató a estos, eh, trató aspectos que no se conocieron en la audiencia. Dijo cosas, fulano de tal, yo lo conozco, de que yo... No, no, no, es que ahí te tenía que hablar sobre lo que se le presentó. Pruebas vinculantes y, posibilidad, y, y, y la posible eh, eh, fuga de, de, de ellos. Nada más. Violó el derecho a la igualdad, lo repito, el artículo 39 de la Constitución, cuando le dijo a la hermana del presidente, a usted por ser mujer yo no le voy a poner prisión preventiva. Yo me estremecí en mi casa y dije, ¿pero ¿y qué es esto, juez? Se pasó ahí. Violación de la Constitución, artículo 39. Porque la ley, la Constitución es, en ese artículo dice que la ley es igual para todos. No puede haber discriminación. Y ahí hubo sexismo y discriminación. Si ya cometió un ilícito, ilícito penal y usted entiende, o sea, se le acusa y usted tiene que dar los méritos para prisión preventiva, pues puede ahí sí. prisión preventiva. Se apartó de la norma violando el artículo 40, el derecho a la libertad y el numeral 9, que es el carácter excepcional de la prisión preventiva. Efectivamente, el maestro, Amado José Reza, me dice eso es una percepción de él y no necesariamente una violación. Y yo le compro eso. Vamos a entender que sí, que fue una percepción del juez y no una violación. Y por tanto, yo lo veo como una, como una aplicación no correcta de la norma para no decir una violación. Y ahí le compro lo que me decía Amado. Ahora bien. Violó el artículo 69 de la Constitución cuando habló, me refiero a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia, cuando él a todos le dijo, ustedes hicieron esto de manera categórica, una afirmación, lo que se constituye en una condena y en esa etapa usted tiene que presumir que todo el que está ahí es inocente, usted debe tratarlo. Mire, aquel elemento elemento suficiente para presumir que usted es autor o cómplice de ese hecho y entonces existe la posibilidad de usted fugarse y por tanto yo le voy a poner esta medida de coerción. No culpabilizarlo. Se apartó de forma olímpica del precepto, como ya decía, el artículo 227 del Código Procesal Penal que habla, y lo voy a citar, sobre cuándo procede a aplicar medidas de coerción. y Dice aquí cuando existen elementos de prueba suficientes para sostener razonablemente que el imputado es con probabilidad, no seguro, probabilidad, posiblemente, autor o cómplice de, un, de una infracción, cuando existe el peligro de fuga basado en una presunción razonable y que la infracción sea ¿verdad? penada con pena privativa de libertad. Trató a los investigados como culpables. Se excedió en sus motivaciones Dijo cosas que no tenían que decirle Que nadie le preguntó Y algo importante Limpió, liberó de culpa al presidente de la república Garrafal error Si usted dice que el presidente Tenía conocimiento De lo que estaba pasando Inmediatamente eso arrastra Una responsabilidad penal en el presidente Que en este caso Es el garante Usted es el presidente y el administrador de la cosa pública. Y si usted tiene conocimiento de que algo malo está pasando, Máxime, con un familiar suyo que le está supuestamente robando al Estado, usted es penalmente responsable de eso porque lo está permitiendo. Y a usted lo pusimos ahí para que defienda al pueblo. Dijo algo muy importante, y con esto termino Israel, que el Ministerio Público actúa de buena fe, y que por eso él tenía que creerle. Eso no es verdad, señor juez. Usted no tiene que creerle necesariamente al Ministerio Público, aunque se presuma que actúe de buena fe. Porque usted es un garante del derecho penal y la norma es eso, una garantía, un muro de contención al Estado. Y la función suya es ser un árbitro. Hasta aquí tú puedes llegar. No creerle al Ministerio Público todo lo que diga eh, pura y simple. Así no. Esa no es su función, usted es, la, usted es el garante de los derechos fundamentales de uno y del otro. No solamente decir, a esto yo lo creo porque tiene fe pública y a ti no porque tú eres el imputado. No, usted es el garante de los derechos. Y naturalmente, lo que tiene que ver con la diferencia entre un caso y el otro, individualizarlo. No todos aplicaban para prisión preventiva. Yo sí lo dije aquí, que Alexis Medina y el, y el supuesto testaferro, sí deberían guardar prisión preventiva por la peligrosidad que representan ellos en la calle y la posible destrucción de pruebas, pero no todo. Por ejemplo, el caso de Fernando Rosa, que incluso se puso a disposición de la justicia en, mediante una carta hace tiempo, y tú, le, y tú le impones tres meses de prisión preventiva. ¿Y qué te dice la norma? Que tienes que ver la conducta del imputado para tú poner prisión preventiva. ¿Cómo se, está, cómo se ha comportado? ¿Tú lo agarraste saliendo del país? No, no. ¿Tú lo agarraste corriendo en Dajabón? No. ¿Tú lo agarraste escondido en, en Constanza Constancias No. Entonces lo agarraste en su casa, tranquilo. Incluso él le había dicho, yo estoy aquí a la disposición de la justicia, investiguenme. ¿Por qué entonces ser tan drástico con esa medida de coerción de prisión preventiva? Incluso ya un gente ya metido en edad, enfermo. Caramba, el derecho penal no llega a tanto. Tenemos que aplicar las garantías porque entonces, nada de esto, señores, miren, y lo voy a decir con todo el dolor que me caracteriza. El esfuerzo que nosotros hacemos, que ha hecho Amado y los, y los juristas por formarse, por aprender de lo, de lo que estudiaron el derecho en principio y que han ido cambiando el sistema, no vale de nada, porque entonces estamos retrotrayéndonos al pasado y así no sirve porque no avanzamos. Gracias, Yerjan. A los estudiantes de Derecho, no se lleven de esa audiencia, que eso no es lo que dice la ley. Bueno, pero. Vamos a lo Pero amigo. aprendan a llevar su, en, en su mochilita o en su maletín dos piedras. Eh, sí, como hacía el padre aquel. Lamentablemente es así. Vamos a lo WhatsApp, a Carolina. Bueno, que la realidad. Adelante. Ah. No, debemos ir cambiando.